Hola chicos, bienvenidos a PASI. Hoy en clase lo que vamos a ver va a ser el criterio del cociente, que es uno de los criterios que se dan en el tema de series numéricas para saber si una serie es sumable o no. ¿Qué quiere decir esto? Si esa serie va a tener un valor fijo o se va a ir hacia el infinito y por tanto no vamos a poder calcular su suma. Entonces, como he dicho, vamos a explicar el criterio del cociente y dice el criterio del cociente que sea a su n, una sucesión de términos positivos, es decir, que a su n va a, ser, va a estar en un conjunto eh, ay, perdón, con x mayor que 0, siendo x el resultado de cada, de cada término. Es decir, eh, si yo tengo una sucesión 1 partido n, pues va a ser cuando n vale 1, 1. Cuando n vale 2, 1 medio. Y así hacia el infinito. Siempre va a ser positivo. Eso es lo que quiero explicar, eh, decir con x mayor que 0. Aunque esa x no aparece, pero es para que lo entendáis, ¿vale? Entonces, ya tenemos nuestra sucesión de términos positivos. Esto nos sirve para términos negativos o sería alternada. Nos da una L que va a ser igual al límite de a sub n más 1 partido a sub n. ¿Y qué va a ser este a sub n más 1 partido a sub n? Pues, como he dicho... La sucesión de términos positivos, pero asociada a la serie que estamos estudiando. Es decir, si nosotros estamos estudiando el sumatorio desde n igual a 0 hasta el infinito de 1 partido a n, perdón, desde n igual a 1, que si no, no tendría sentido, la serie es todo esto. Pero nosotros lo que nos quedamos es el 1 partido de n, ¿vale? Entonces, a su n sería esa sucesión de términos positivos asociada a la serie. Y entonces cogeríamos l como el límite de esta serie, pero a su n más 1, que sería sustituir n por n más 1, y partido a su n, ¿vale? Entonces, dadas estas dos eh, definiciones, nosotros vamos a calcular si esa serie es sumable de acuerdo a, a estas dos eh, sentencias. Entonces, una vez que nosotros tenemos este límite, si nuestro límite es menor que 1, pues la serie es sumable. Quiere decir que vamos a poder llegar a un valor que será eh, la suma de todos los términos de esa sucesión. Y si él es mayor que 1, pues la serie no es sumable, no tiene mayor dificultad. Entonces ahora vamos a poner un ejemplo y vamos a ver cómo se utiliza este criterio del cociente, ¿vale? Entonces aquí tenemos el ejemplo donde vamos a ver ese criterio del cociente cómo se calcularía y eh, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: nosotros tenemos esta serie, nos vamos a quedar con esa sucesión y se demostraría por inducción o por otros métodos si esa serie es de términos positivos. Nosotros en nuestro caso sabemos que esta serie si es de términos positivos, entonces esta sucesión, perdón, si es de término positivo, entonces eso no lo vamos a explicar. Eh, ¿Qué haríamos ahora? Pues, una vez que ya sabemos que es de término positivo, pues vamos a calcular el límite de a sub n más 1 partido a sub n. ¿Vale? Entonces, como he dicho antes, a sub n más 1 sería sustituir en la n, n más 1. Entonces tendríamos 1 partido, y ahora donde pone n, pongo n más 1, n más 1, y el más 1 de la otra. Y esto factorea. Y a su n, pues la que tenemos aquí, aplicamos eh, la regla que nos dice que el numerador de la primera por el denominador de, del denominador, y entonces tenemos que arriba nos queda n más 1, y abajo nos queda n más 1, perdón, n más 1 más 1, que esto es n más 2, ¿vale? No olvidéis siempre de poner el límite, que a mí se me ha olvidado. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, vamos a aplicar la definición de factorial. Si nosotros tenemos esa este factorial, lo que hacemos es multiplicar n por n menos 1, por n menos 2, ¿no?, entonces, siempre vamos restando 1 a la n. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es n más 2 factorial. Lo que tenemos es n más 2 por n más 1 por n. Pero también lo que tendríamos sería n más 2 por n más 1 factorial. ¿Verdad? Pues entonces, aquí... Vamos a sustituir ese n más 2 factorial por n más 2 por n más 1 factorial. Y nos quedaría lo siguiente. El límite de n más 1 factorial y abajo pues lo que he dicho. n más 2 por n más 1 factorial. Entonces vemos que numerador y denominador simplificamos una parte nos quedaría Límite de 1 partido de n más 2 ¿vale? y entonces el límite de 1 partido de n más 2 no es n a infinito aunque no hace falta ponerlo lo sabemos sería igual a 0 como es igual a 0 y L si L es menor que 1 la serie es sumable podemos decir que esta serie es sumable ¿vale? espero que lo hayáis entendido y vamos a seguir poniendo ejemplos, ¿vale? Entonces seguimos aquí con otro ejemplo. En este caso, el sumatorio de desde n igual a 1 hasta el infinito de 1 partido de n cuadrado. Entonces tomamos como sucesión asociada a la serie 1 partido de n cuadrado y vosotros sabéis que cualquier número elevado al cuadrado siempre es positivo. Por tanto, esta sucesión siempre es positiva. Ahora calculamos su límite con el criterio de cociente de a sub n más 1 partido a sub n. Y nos da, arriba, 1 partido n. Lo sustituimos por n más 1, n más 1 y el cuadrado. Uy, perdón que se me olvida siempre lo del límite. Igual ahora, al límite. Ya nada, como he dicho, 1 partido n más 1 al cuadrado, partido a su n. Pues 1 partido n cuadrado. Aplicamos lo mismo la propiedad esa que nos dice que arriba se pone el denominador del segundo. Bien, una vez que tenemos eso, pues vamos a seguir aplicando el la igualdad notable abajo, y nos quedaría n cuadrado, más 2n, más 1. Entonces aquí vemos que el índice de los dos exponentes, tanto del numerador como el denominador, son iguales, entonces este límite es igual a 1, porque lo que habría que hacer es dividir el... Ahora hay dividir el coeficiente del numerador entre el coeficiente del denominador. 1 entre 1, pues nos da 1. Entonces, yo he dicho antes que L era menor que 1, entonces es sumado. Si L es mayor que 1, no. En este caso nos da 1. ¿Y qué hacemos? Pues cogemos nuestro boli, damos una firmita y nos vamos del examen porque ya no sabemos qué hacer. Y la verdad es esa, la verdad es que no sabemos qué hacer. Cuando nos da uno, no podemos decir si es sumable, pero tampoco podemos decir si no es sumable. Entonces, lo que haremos es hacer otro criterio, que nos lo va a explicar Adri, donde veréis qué hacer en el caso de que aplicando el criterio del cociente nos dé 1 y por tanto no sepamos qué hacer. El vídeo ese lo tenéis aquí, así que si este ejemplo os pasa a vosotros cuando estéis haciendo un ejercicio, ya sabéis, aquí tenéis la respuesta. Adrián nos lo va a explicar en el siguiente vídeo, ¿vale? Pues bueno, si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis contar con nosotros por Twitter, Facebook, YouTube, el foro, donde queráis. Si te ha gustado el vídeo suscríbete, no olvides. Pues bueno, chao. Hola bueno, la bueno, aquí seguimos con vídeos de cálculo. En este caso seguimos con los criterios para saber si una serie es sumable o no sumable, es decir, si su, si es, si la serie es convergente o no convergente. Por lo tanto vamos a seguir con el de, criterio de rap o que veáis el vídeo de